Todas las propuestas que hoy están siendo desarrolladas en la UQED respecto a la organización pedagógica, el régimen académico, las condiciones de organización institucional, cada una de las temáticas que estoy enunciando anteriormente. Por último, y con el acotado tiempo que nos queda, qué decir de la...